Ya van dos, falta uno. A mí no, seguidores, nadie. mira, acaban de apretar a Natalie con dos celulares. ¿Cuántos teléfonos faltan? Falta uno. Uno falta. El Samsung Galaxy creo, el, el J3, creo que porque le robó a Vito Corona. Bueno, ahí ven al Teniente Abus con, con la policía, junto con el Teniente Vargas. A, a a A araña. Dígame. ¿Sí, la, la reconocida mujer araña. La araña. Estaba arrasando con tenares, era.